y nuestras capacidades mentales son superiores a dos dimensiones o tres dimensiones que es el espacio. Lo que, lo que nos presenta, lo que nos trae el Solkin es un sistema de cuatro dimensiones, en donde además de conocer el espacio, nos adentramos en lo que es tiempo, y tiempo no es como el espacio que es eh, tangible por los sentidos, que yo puedo ver, o tocar, o sentir el sabor de algo, todo eso es el espacio, el tiempo es de la mente, el tiempo lo puedo conocer una vez que alcancé la inteligencia y que me adentré en mi propia mente, puedo conocer de qué se trata el tiempo, eh, es una dimensión puramente mental, espiritual. Entonces, eh, evolucionando hacia allí, alcanzamos a, al espejo que representa el infinito eh, y representa como la conciencia en la que todos nosotros eh, reflejamos eh, al universo. Somos espejos del universo, cada uno de nosotros. Entonces luego viene lo que sería el número de código más alto, que es el 19, que es la tormenta, que es energía o sea, la, la tormenta es la saturación total, es el máximo es energía y transformación que luego nos lleva al sol que es eh, la mente iluminada la conciencia pura la conciencia innata que hay en cada uno de nosotros eh, y que no cambia, que es constante, constante. bueno, dentro de este código el día de hoy es eh, el día tierra, o sea, lo que hacemos en, en su aplicación como calendario es que vamos repasando. Todo, es como recorrer esta progresión de la, de la evolución de la conciencia en ciclos de 20 días. Así como para ir aprendiendo cuáles son los pasos que tenemos que ir dando. y, y Esto, en, como, como veíamos, eh, el rojo, por ejemplo, representa el este el blanco el norte, el azul el oeste y el amarillo el sur. Entonces, el estar recorriendo este ciclo de 20 días es como ir haciendo un, una espiral en el tiempo, donde vamos girando hacia las cuatro direcciones continuamente eh, y alineándonos con esa espiral que como vimos en la película del principio, es puro número y es, es, es intrínseca en, en nuestro código genético, que también tiene forma de espiral. Entonces, de alguna manera, eh, esta forma de seguir el tiempo corresponde más con la, la forma de nuestros cuerpos, con la biología innata que tenemos, que son espirales. Eh, y los 13 tonos también es un orden de espiral que apareció en la peliculita del principio también, que es como la espiral de Fibonacci, para los que la conocen. Este, bueno, no me quiero extender demasiado con esto pero también hay una hay una cosmología que recapitula en los 13 tonos tono del 1 al 13, donde cada uno tiene una cualidad como explicaba Isabel y el día de hoy eh, la tierra eh, tiene al tono 1, que es, eh, es un principio, es un uno es un tono magnético eh, el uno es magnético porque es, porque es uno y entonces esta es cohesión, es atracción y es propósito eh, entonces, eh, la, la, la combinación de, de, las, de las características del sello tierra con, con el tono magnético brindan la posibilidad de armar como una frase o poema que en el día de hoy diría, por ejemplo, o dice así Yo unifico con el fin de evolucionar atrayendo la sincronicidad entonces, eh, todos nosotros nos atrajimos a todos nosotros para estar juntos ahora en este momento, para evolucionar juntos. Eh, sello la matriz de la navegación. La navegación eh, representa como el, viajar, el poder de viajar en el tiempo. de moverse. Viajar en el tiempo es moverse a nivel mental. Alcanzar un nuevo lugar en el océano de la mente. Para eso hay que dejar el puerto. El puerto, en este caso, es lo que nos tiene anclados a una civilización que está colapsando. Eh, para llegar a un nuevo lugar, a un nuevo estadio, tenemos que dejar el puerto. Y navegar hacia un, un lugar nuevo, con el tono magnético del propósito, es el tono que, que nos reúne, y estoy guiado por mi propio poder duplicado. O sea que hoy el poder guía de hoy, cada día tiene un poder guía diferente y el, el día de hoy justo coincide también con el sello que es tierra. Entonces tenemos doble poder de navegación. Bueno, ahora sí con, eh, con esta introducción. Vamos a pasar a... a introducción a la ley del tiempo y Chin, ADN, Solki, el modelo de campo resonante y el Bangkok Xin. Salen graduados en... En ciencia cómica, de acá, todo como en la matriz que le, le inyecta el disquete y ya sabe el Kung Fu de primer nivel. Este es algo así. Vamos a ver qué, qué son cada una de estas cositas y eh, saben qué le sí. pasa. Vamos a ver. Alguien, avíseme cuando falte ponerle 15 minutos para terminar, porque para ir sabiendo que bueno. regulando así. De cada tema me, me puedo hablar un montón, entonces como que más o menos tengo que ir regulando las, algunas cositas para ir compartiendo. Entonces, vamos a la, a la próxima. Bueno, justamente esta es la tumba de Pacal Botán, este es el sarcófago de Pacal Botán, de donde ha sido emanada como toda esta profecía y toda esta gran revelación que es la ley del tiempo y lo que todo lo que sucede actualmente hoy en día con respecto al 2012... Eh, Tiene que ver, eh, principalmente, con la información que está encriptada en esta tumba Que la descubrió este señor de aquí, eh, Alberto Ruz En el año 1952, ahí de nuevo el, el número 52, observen Y, bueno, eh, este personaje que está como en una especie de nave espacial viajando en vertical Con la cruz cósmica, que le sale como del plexo solar es Pacal Botán y fue como un, un líder maya muy venerado. Y se, según como los, los escritos que se han encontrado y todo, parece como que fue la edad de oro para los mayas, el tiempo de gobierno de Pacal Botán, que era como una especie de, de guía iluminado. Este, y la, el sarcófago re, representa también... Eh, como el inframundo que es la parte de abajo que los mayas llamaban Shivalva eh, y en la parte de arriba como el, el, el, los mundos superiores como el cielo ¿no? como lo que en el cristianismo se llama infierno y cielo como la parte de abajo la, la parte de arriba que hay un pájaro un ave aquí está la cruz cósmica eh, y aquí el, el navegante del tiempo que es algo Luego, estos grifos del, del costado fueron decodificados como que representan estrellas, planetas, como... Parece como que, bueno, es una obra de arte magnífica, ah, eh, Imagínense que esto fue tallado a mano eh, y la cantidad de información tiene números, tiene códigos... Eh, es, muy, es muy suprema como manifestación artística. Eh, incluso excediendo las, las fronteras del arte ¿no? Como, hay todo un mensaje que, que fue codificado en esta tumba que, que vamos a, y una curiosidad es que Pakal Botán desde lo que se calcula que empezó en la, la civilización maya tomando por ciclos de 52 años Pakal Botán aparece en el ciclo 73 de los ciclos de 52 años que es exactamente eh, la combinación de ciclos de Tzolkien y, y, y, y el ciclo solar. ¿Sí? O sea, tomando ciclos de 52 años, en el ciclo 73 aparece Pacalotan. Es como un mensajero del tiempo. En su vida todo es número, e incluso eh, entre los mensajes que están eh, impresos en la tumba. Hay sellos eh, en donde aparece eh, el número 13, 28, 13, 20, como mensajes así eh, en donde se, se nos transmite eh, los números de correctos para eh, alinearse con la frecuencia de tiempo real. Porque lo que nosotros seguimos.. Lo, eh, el tiempo que tenemos en los relojes y en, en nuestro calendario actual no es real, no es un ciclo cósmico, no pertenece a ningún orden cósmico